Por favor, recemos, hagamos un baile. Quiero el cocodrilo, y lo quiero con Moxie. Tiene que salir el cocodrilo, por favor. ¡Primer Pokémon del castillo ancestral! ¿Qué pasa? ¡Compitruenos, compitruenas! Bienvenidos a Pokémon Blanco, Tornilock y bienvenidos, chicos, a otro capitulazo. No tenéis como mucho calor... Demasiado calor, porque yo estoy que me muero, me aso, te juro que me aso Compañeros, hoy toca combate contra Cheren, tocan capturas brutales Espero que nos toque, por favor, por favor, el cocodrilo, o sea, no quiero otra cosa Hoy quiero un cocodrilo o dos El cocodrilo me parece un Pokémon importantísimo para el gym Y... Uy, para el gym, <risa> para el gym también, vale Pero para el torneo, y creo que tenemos que conseguir como poco uno para que nos salga eh, bueno, si nos tocan dos, pues mejor, porque así seguro que hay alguno que es mejor que el otro Hermanos, me pongo los cascos y empezamos con un combate contra Cheren Vamos para allá A ver, el equipo estaba tal cual lo dejé, ¿vale? No he hecho absolutamente nada Lo único que sí que voy a hacer es darle a Yuri el... lo diré, el objetillo este, el repartir experiencia, ¿vale? Porque lo necesitamos a nivel 22, si no recuerdo mal eh, para poder hacer la técnica del repelente Así que, repartir experiencia Se lo damos al señor Yuri Y compañeros, se viene Combate contra Cheren Hola compitrueno, así Pim, pam, sin pensar Echo, he estado esperando todo este tiempo Aquí te hicieras con la medalla élitro. ¿eh, he llegado el momento de averiguar cuál de los dos es el entrenador más fuerte Ya está ¡Empezamos! ¡Combatazo contra Cheren, hermanos! Que espero que podamos ganar muy, pero que muy bien Tengo aquí la guía con todos los niveles y todo Creo que no va a ser un problema Pidobe, esto lo sabíamos Tiene un Pidove, tiene un... la evolución de Purloin, Leopard eh, Obviamente tiene la evolución de Osawot. Que no me acuerdo del d -Watt. Y tiene también un... No me acuerdo, ahora lo vemos Ahí está la intimidación que entra muy fresca contra este Pidobe. Y yo creo que... Represalia, si no lo mata de un golpe Cerca se va a quedar, ahí que va Pim, pam, pum, pum Ambrosio revienta, chavales Ambrosio revienta, ¿qué más tiene? Tiene algo más, eh, debut, ahí está Aquí está el debut, que este es el que más miedo me da, vale Voy a intentar No sé si soy más rápido, pero voy a intentar represalia A ver, Repres... ah, soy más rápido Vale, perfecto, ahí te lo comas Uh, uh más de la mitad Pero tiene, vaya, ok pues de un derribo, yo creo que lo mato, eh. Concha filo, ok. No me quitas mucho, no me quitas mucho. Vale, nice. Nice. Uh. No me baja la defensa. Por tanto, ahora mismo no voy a morir. Creo que lo mato de un retribución. Pero como no me la quiero. Represalia, perdón. Pero voy a hacer derribo. Ahí está. Soy más rápido. No lo falla. Y ese Dewot. ¡Pum! Uh, uh, a su casa Fácil, fácil Vamos muy overlevel, hermanos Por eso voy a ir muy a saco, ¿vale? No quiero andar leveleando de más Ahí está Yuri, sube al 19 Nice too. Nice too. Y quiero aprender a vivar. Paso Este es este es support Conservamos No aprendemos Y queda un Ambrosio, ¿vale? Ah, no, Ambrosio <risa> ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar en mi cabeza? Ambrosio Madre mía Pansear eh, Cambiamos aquí ya, yo creo, ¿no? Eh, Havix Es verdad que si le pongo en repartir experiencia a Yuri No usa recogida, lo cual es una mierda Pero bueno, tampoco nos hace falta ya Tenemos pociones, super pociones Super bolas, ultra bolas Es un canteo Mordisco Me da igual, me quitan nada, chaval Me quitan nada, chaval La tormenta de arena toca los huevos, ¿eh? eso sí Desenrollar, vamos allá Aunque no sé lo que tiene detrás, ¿eh? Vale, ha evitado Ah, sí, el Pur... pur no, Purloin no eh. Lo, lo sabéis, lo sabéis cómo se llama Liepar, joder, si lo he dicho antes. Ahí lo llevas, vale, desenrollar. Vamos, gracias, no lo falla. Por tanto, debería morir de un golpe. Uh, un pesi, un pesi. ¿Vos te no te rayes, no te rayes, que estoy atascado en desenrollar, compañero. Ah, que muere solo. Ah, que muere solo, esto es buenísimo. Esto es buenérrimo, porque ahora el Liepar se va a comer el desenrollar él solito. Persecu persecución. Ok, ok, este desenrollar. si lo mata es que Javix es Dios Nivel 25, desenrolla, lo falla Y se duerme Se va a dormir, ¿verdad? Se va a dormir, ¿verdad? Javix <risa> tiene sueño Nuestro cerdito Pues... ¿Qué quieres que te diga? Voy a ir con V Voy a ir con V A ver, es un purlo, un, un liepar ¿Qué manía con llamar a liepar purloin? Se llama liepar Por cierto, ¿veis aquí el... El dragoncete, le he puesto al final por aquí. Porque aquí no me gustaba como quedaba. Pero ahí eh, se ve bien a nuestro albi. Así que naisu. Nice Perfecto. W vas a reventar a este liepar, ¿vale? Con Represalia. Porque no tenemos otra cosa. Tormento. Mm. Ahora tenemos que cambiar de ataque. Tampoco es problema, ¿eh? También te digo. Represalia. No hace falta cambiar de ataque, chavales, porque reventamos de un golpe. Me estoy puto asando, o sea, es increíble el calor que hace aquí. Tengo que grabar con la ventana cerrada, con la puerta cerrada, no tengo ventilador y me estoy asando, chavales. Hace un calor de locos. No, no vas a evolucionar Yuri, lo siento mucho, yo sé que te apetece, pero eh, el recogida es demasiado bueno, demasiado bueno como para eh, evolucionarte ¡Ya veo! Así que es la razón de que seas tan fuerte esa relación de confianza que tienes con tus Pokémon, ¿verdad? Pero no pasa nada porque mi d y yo también vamos a hacer mucho más fuertes Oh, suena el videovisor Ok, ¿quién es? Hola la profesora. ¡Hola! ¡Eco! ¿Te importaría que charlamos un rato? Estamos escuchando, profesora Encina. Me parece que no se ha dado cuenta de que la está llamando. ¿En qué estará pensando esta chica? Luego la vuelvo a llevar por separado. Bueno, a lo que iba. Vosotros dirigíos al acceso de Ciudad Mayólica. ¡Ojo, Mayólica! Gimnasio de Ciudad... Gimnasio Eléctrico, ¿vale? Os estaré esperando allí. Esto... ¿What? Para llegar al acceso de Ciudad Mayólica solo tenemos que seguir todo recto por la ruta 4. Y ya estaría. Perfecto. Vamos a activar... El, el Zaori, vamos a curar aquí porque Javix se ha quedado sopa y es mejor eh, tenerlo revivido. Y ahora, nos curas, gracias compañera. Y ahora, con el Zaorí. Con el Zaori activado, vamos a irnos hacia arriba. Y yo sé que aquí hay combates, ¿vale? Pero voy a intentar... ¿Este quiere luchar? Hola. Al final de la zona de desierto, más adelante hay unas ruinas que se han convertido en una atracción turística. Ahí vamos a capturar, por favor, tío. Quiero un Sandy o dos. O dos, antiquemar, bueno. No está mal Este querrá combatir A ver, eh, voy a intentar combatir lo menos posible, ¿vale? Yo sé que, que está bien combatir Pero creo que vamos sobre sobrelevelados Y no quiero perder el tiempo Vale, aquí hay un Pokémon, que es? ¡Este! ¡Este es el que yo quiero, chavales! Que nos salió el Dar Darumaka Pero yo quiero al Sandil A ver, Darumaka, ni tan mal, ¿vale? Y si nos sale otro Darumaka, pues... Pues, pues bueno, pero yo quiero Sandil Quiero Sandil, con intimidación, no Con intimidación, no, por favor Pido no, ¿vale? Huimos. Vale. No quiero intimidación. Quiero eh, Moxie. No sé cómo se dice en, en... Oh, vale. Bueno, este combate... Este combate ha sido F, ¿vale? Aunque esté currando, si veo a alguien entrenando, tengo que combatir. Quiero la habilidad de Moxie, que es autoestima en español. Eso es. Que lo que haces Te va multiplicando el ataque, tío. Cada vez que matas un Poké. Es brutal. Necesitamos ese Pokémon, ¿vale? Pero como el comer. Ahí está, Rola. Sacamos a Ambrosio. Y vamos a ver... Eh, creo que con Ambrosio aquí no tenemos mucho que hacer Aunque tengo triturar Vamos con tinturar a ver A ver cuánto le quito Te mucha defensa este Roggenrola, ¿vale? Me gustaría capturar un Boldore en algún momento Desde luego Bofetón Lodo, ok Mientras no lo falles, compañero Triturar Lo falla ¡Espectacular! Eh! Triturar Ahora agarra rápida Y lo falla otra vez ¡Ah, no! ¡No lo falla! Perfecto Y Yuri sube al 20 Naisu nice. Hay que subir al nivel 22, ¿vale? Esto es importante De hecho... De hecho, ¿qué cojones? Si tengo que levelear mm... Voy a cambiar de Pokémon por si acaso, ¿vale? Que no me fío yo de este mm... Vamos a ir con Javix Porque va a hacer algo de tipo lucha No me fío un pelo Patada baja, ahí está Javix pesa lo suyo, ¿eh? Se nota Nitrocarga, a ver Ven, uff Dime que lo mato de dos golpes Dime que lo matas de dos golpes Uno... Va. <risa> vale, lo revienta de uno One hit KO oh, Perfecto, ahí lo llevas Adiós Gustavo Adiós Gustavo, nos vemos en otra vida No, lo siento Yuri Yo te quiero Pero eres support totalmente, no vas a evolucionar Y no sé dónde narices se consigue La piedra eterna, estaría muy bien conseguirla La verdad Vamos a seguir luchando por aquí Timbur, ok Nivel 19 Está bien porque le intimidamos, pero Timbur nos está dando problemas, ¿eh? Voy a ir con Sofá esta vez No quiero que me... Dejarme a poca vida, ¿vale? Lanzarrocas, vale Podría haber sacado aquí a Zahavix, desde luego mm... Onda Voltio Por si acaso tiene goods, no viene... no viene bien paralizarlo Ahí lo llevas ¿Cuánto le quita? Bastante, bastante Patada baja ¡Uf! ¡Uf! Ese crítico, chaval ese crítico, chaval Venganza, vale, venganza Lo que tú quieras Ese crítico Con la... Menos mal que tenemos la eviolite Menos mal que tenemos la eviolite Flipas Uf. Madre mía Madre mía Vale Aquí hay una casa Aquí no me curaréis Hola Hola tú Me estoy dando pa... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La MT-28, excavar! ¡Así de jajas! ¡Ostras, esto es brutal! Esto para el gym nos viene increíble. ¡Hola! Tú no me das nada, ¿no? ¡Oh, mama, ¡Oh, mamá! Pues le acabo de quitar el repartir experiencia a Yuri. Y chicos, vamos a usar el repelente... No, guardar. Bueno, sí, guardar. Guardamos. Guardamos. ¿Qué más da? Guardamos la partida. Y ahora se viene la captura del sandil. Eh, usamos... Eh, Espera, te voy a ordenar la bolsa Porque no me estoy enterando de absolutamente nada Ahí lo llevas Y dime dime que tengo repelentes ¿Dónde están los repelentes? ¿Hola? Aquí, gracias Tengo 26 Usamos repelente Gracias Vale Aquí, chicos En teoría Sale O Sandil O Duvel ¿Vale? Nos de descartamos a todo lo demás Pero o Sandil o Duvel Quiero un Sandil Quiero un Sandil Por favor por favor, ¡primer Pokémon de la zona desierto es... ¡No! ¡Tío! Una oportunidad menos de Sandil. Me cago en Sampito Pato El puto cangrejo este Tío, en una roca, ¿de verdad? ¿Encuentras esto antes que un cocodrilo? Es increíble Pero increíble Vale eh... Tío, iba a sacar a Nico Pero porque tiene para paralizar Pero no sé yo, ¿eh? Vamos con Ambrosio para intimidar A ver, es tipo roca, ¿vale? Roca bicho Tío, qué asco de Pokémon, coño Quiero el cocodrilo. Y si no se mueve ni una vez hay que quitarle más vida y cambiaremos a Yuri o algo así. A ver. Uno, dos, tres. ¡Vale! Duvel atrapado, que tampoco me hace mucha ilusión. Ya os lo digo, es, es un duvel. Un duvel, un bicho roca asqueroso. Pero bueno, es algo, ¿vale? ¿Le ponemos mote? ¡Claro que sí que le ponemos mote! Otra vez no lo he preparado, pero ¿cómo soy tan fei es increíble. Pues el mote de este Pokémon se lo va a llevar Nova. Enhorabuena, Nova. Te llevas el mote del de grandioso Dubel. A ver, que sí, que no me hace mucha ilusión, pero tampoco me voy a quejar, ¿vale? O sea, mejor esto que un Maractus, ¿sabes? Gaf ¡Gafas de sol! ¡Oh! Esto es bueno, pero no tenemos nada siniestro. Pero si conseguimos al sandil de los huevos... Tú me das algo, ¿verdad? Eres la primera persona que se toma la molestia de hablarme. ¿Qué me das? ¡Arena...! Gafas de sol y arena fina. Perfecto para Sandil. Son dos señales. Son dos señales, chicos. Se viene el Sandil con Moxie, por favor. Oh, objeto por aquí. Objeto por aquí, chavales. Objeto. Ahí está. ¡Hiperpoción! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos millones de hiperpociones, millones de superpociones. Lo tenemos todo, papu. El repelente se acabó. Vale, chicos. Esta es la entrada al castillo ancestral. Voy a guardar, tío. Vamos a conseguir... Un Pokémonazo De malditos locos Te lo juro, ¿eh? De malditos locos Castillo Ancestral, aquí nos dan también el... El... Lo diré, el fósil, ¿vale? Por favor Recemos, hagamos un baile Quiero el cocodrilo Y lo quiero con Moxie Por favor, por favor Va, va Tú puedes, tú puedes, cocodrilo Dios, Tiene que salir, tiene que salir el cocodrilo Por favor, primer Pokémon del castillo Ancestral ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora que sea, que no sea Intimidate. Que no sea Intimidate, por favor. Por favor, que no sea Intimidate. ¡Vamos! ¡No es Intimidate! ¡No es Intimidate! ¡Es Moxi, ¡Es Moxi, chicos! ¡Es putamente Moxie! Vale, vale, vale, vale. Loco, loco, loco, loco. Eh. Ambrosio para intimidar. No es Intimidate. No es Intimidate. No es Intimidate. Ahí está, Ambrosio. Grande, Ambrosio Te queremos, Ambrosio Intimidación eh, Embargo Ok Como que me importa poco Este sí que lo podemos matar, eh Hay que tener cuidado ¿Triturar creéis que lo mata? Yo creo que no, eh Porque es poco eficaz Ahí está Uff No me la voy a jugar a otro Por si le hago crítico, eh No me la puedo jugar a otro Tengo Ball, tío Y no me acuerdo nunca Super bola, va Va, tío Es una señal Era una señal era una maldita señal. bola Sandil. Captúrate. Uno. Dos. Tres. ¡Pruh! Tenemos Sandil con Moxie. Tenemos fucking Sandil con Moxie. Esto es, la, esto es la leche. Esto es la leche. Se desplaza hundido en la arena dejando al descubierto solo los ojos y la nariz. Una membrana negra le protege los ojos. Madre mía, qué épico. Qué picardo, chavales, qué picardo. Le ponemos mote, claro que sí. Y el mote de este Pokémon se lo va a llevar. Prrr, pa. Se lo lleva nuestro amigo. A ver, deja, no, veo, no veo, no veo, no veo. Guaje, guaje, compañero. ¡Ay, Me dijiste que querías un timbur. Es verdad, me dijiste un timbur, soy gilipollo. Bueno, pues no te puedes quejar, un sandil. Un maldito sandil, o sea, brutalitic. Brutalitic. Guaje. ¿Dónde está la W? Aquí, gracias ¡Uf! ¡Qué épico, tío! No daba un duro, ¿eh? No daba un maldito duro Porque creo que era como 50% o algo así En plan, eh... Posibilidad de que salían los dos Ya ni me acuerdo Mmm. Um, vamos a seguirle blando a Sofá. Aunque esto es zona de... Es zona del otro, pero bueno Hola, ¿tú quieres luchar? Vale Aquí nos dan el... Nos dan el mod, el fósil, ¿vale? Y le pondré mote también al fósil y lo, y lo abrí ¡Uh! Sigilif Cuidado Sigli. Bueno, he abierto con sofá Que está bien Y... Cuidado, eh Voy a ir con Onda Trueno Que no me fío un pelo Pantalla de luz Oh Qué dolor Pues casi que es mejor Hacer persecución Ahí va el Onda Trueno Casi que es mejor Hacer persecución Que Onda Voltio Porque ha metido la pantalla luz Ahí que va Persecución cuando le quita Vamos a verlo Uy, qué poco, tío Aire afilado Cuidado, eh Cuidado Uf Menos mal Que me quita poco, chaval Voy a probar el Onda Voltio, que es por esta. Vamos a ver. Onda Voltio. Aunque está en la patilla de luz, por tanto, es como a la mitad. Uf, le quito lo mismo, tío. Paralízate. Psico Rayo. Sofá. Sofá. Lo aguantas. Lo aguantas. Vale. Ostras, psico Rayo, chaval. Voy a ir con V. Ostras, qué complicado, tío. Lo he paralizado. Podrías paralizarte, Sigrid. My god, Psycho Rayo No lo falla, tío, no se paraliza el cerdo. Uf. Soy más rápido. Titular, mátalo, V. V. 252 ataque. V. 252 ataque. ¡Sí! ¡Qué bien hemos hecho en levelear esta. En levelear los EVs, tío. Madre mía, menos mal, eh. Menos mal, eh. Menos mal. Menudo combate, tú. ¡Qué canteo! ¡Uh! ¿Por qué me meto aquí en estos fregados? Nos tenemos... Es esta chica de aquí, ¿vale? Entonces nos tenemos que tirar por aquí, si no recuerdo mal. Y salir por las escaleras. Aquí había objeto, ¿no? ¡Ojo! Elixir. Vale. No está mal. Y otro objeto por aquí. Revivir. Vale. Esto es una basura. No puedo decir lo mismo que el otro, pero bueno. Pokémon. Mira. Mira lo que nos podía haber salido. Que no está mal Cofagribus, Vale, no está mal. Pero pensar que va a haber muchos como el... Como este, como el... El tierra siniestro. Y ahí empiezan los problemas. Salimos de aquí. Vale, espérate. ¿Cómo se llega hasta ahí? No es por aquí. No es por aquí. Tiene que haber otra entrada. Creo que había otra entrada, ¿no? ¿Esto qué es? Hola. Superpod... ¡Madre mía! Pero cuántos objetos curativos hay en esta zona. Es increíble. Por aquí. Tiene que ser por aquí, chicos. Por aquí nos van a dar el fósil. Hay un objeto ahí. Era por aquí, ¿no? ¡No! ¿What? Vale, no tengo ni idea de cómo coño se coge el fósil, así que ya lo cogeremos en un futuro, porque no tengo ni idea. Ya lo miraré. ¡Escama corazón! ¡Oh! Esto es para recordar ataques, chicos. Y esto es importante. Ya podemos ir sin coger el fósil. Ya iré por el fósil. No sé cómo se coge el fósil. Ya lo cogeremos. Vámonos a Ciudad Mayólica, porque llevo... ¿Cuánto llevo? Casi una hora de grabación, tío. Casi una maldita hora. Esto no es normal. Pasamos por aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Echo! No, no grites, no grites, que son, que son las 12, la 1 de la mañana, chavales. Ven aquí, anda. Vamos. Cuando Camila me llama y me pregunta cosas sobre los Pokémon de tipo eléctrico, me acuerdo mucho de vosotros. Bueno, a lo que venía aquí tenéis, está. ¡Chien! Toma, Chenen. Echo, tú también. ¿Qué me das? Ultra bolas. Increíble. Como si no tuviéramos. Como si fuera un objeto nuevo. La verdad es que nos va a dar el coñazo, esto lo sabemos todos, así que... pasando. Perfecto. Para que empezáramos nuestro viaje, la profesorina nos dio un Pokémon le Pokédex, o por lo menos eso es lo que parece. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla ¿Qué vas a hacer, Eco? Ya lo tengo, la ruta 4 y Pokémon que todavía no hemos capturado. Venga, va, sí, pírate. Este tío se vuelve a la ruta 4 y nosotros nos seguimos, continuamos, hacia Ciudad Mayorica, chavales. Estamos en la ciudad del próximo gimnasio y aquí. Oh, oh. Oye, tú, ¿sabes dónde está la guardería, no? Pues que sepas que somos del equipo plasma. Nos dedicamos a robar los Pokémon de la gente, jajaja En la guardería podría haber un montón de Pokémon Nos vamos a quedar con todos Pero, ¿qué estupidez estáis diciendo? Oh, oh ¿Qué? Que yo no he hecho nada, ¿eh? ¿Tú tienes pinta de ser bastante fuerte? Ayúdame Joder, ¿va a tocar combatir? ¿Así de locos, tío? En Nada más entrar al. La... Venga, vale, dos Pokés Guacho. ¿Y qué más? Nada más, bueno, nada más Es que no es doble, no es doble eco que no es doble Chispa a ver cuánto le quitas A ver cuánto le quitas No sé por qué pensaba Que era doble, tío Chispa Pff, Le quita bastante Triturar Sofá Tiene ese violite Tiene ese violite Vale, perfecto Tío, violite ¿Qué haríamos, tío? violite. Este Pokémon había muerto 18 veces Adiós, guacho ¿Y qué más tiene? Trubis hmm, Chispa también Me gustaría capturar un Trubis La verdad, en algún momento Pero no sé si se puede en, en, Sin postgame Pero bueno Ahí va Bomba ácida a ver cuánto me quita esto. Poquísimo, poquísimo, chaval. Chispa, y lo siento mucho, Trubis. Te mueres, te muere. Ya estaría. ¿Qué más tienes? ¿Algo más? ¿Tú quieres luchar, crack? Creo que no, ¿no? Perfecto. Vale, compañeros. Creo que vamos a dejarlo por aquí. Ay, me va a dar la turra. Me da, que me da algo, espérate, espérate, espérate. ¡La bici! La bicicleta, no me acordaba de dónde se conseguía la bici en este en este juego y aquí está obviamente. Pues hasta luego, crack. Hoy, hoy no. Ay, no. Bell. ¿Qué me hablas? Déjame el metro batalla, sí, el metro batalla, el metro batalla, ya iremos, ya iremos, no hay prisas, no hay prisas. Compañeros, Vamos a dejarlo en Ciudad Mayólica, aquí hay combate contra N, después hay gimnasio, el siguiente capítulo promete pero de locura y además intentaré levelear al Sandil y ya, porque ni el Darumaka ni el otro nos van a servir en el gimnasio tipo eléctrico. Hermanos, nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Blanco Turiloc, dejad un super like de compito apretad de ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao!